En este octavo video, veremos cómo mapear edificios en OpenStreetMap. OpenStreetMap es la base de datos más grande de edificios en el mundo. Tú puedes ayudar a colaborar a esta base de datos trazando edificios que aún no están mapeados. Para ello, vamos a dar clic en nuestro botón de área para agregar una nueva construcción. Agregamos esta casa al mapa trazando su entorno. Los edificios deben trazarse alrededor de su huella con la mayor precisión posible. Vamos a hacer clic con nuestra tecla espacio para colocar un nodo de inicio en una de las esquinas del edificio. Entonces vamos a posicionarnos y vamos a dar nuestra barra de espacio. Vamos a dar clic, vamos a dar barrita de espacio barra barra barra barra barra barra y barra una vez que hemos terminado vamos a pulsar la tecla enter para terminar la edición Como vemos, hemos venido trabajando en este taller, es que después de dibujar un elemento, lo que necesitamos es etiquetarlo. En este caso vamos a buscar en los elementos de edificio y vamos a buscar que vemos que hay muchos tipos de, de edificio. Para este ejemplo vamos a poner el de tipo casa. Aquí simplemente vamos a dar Escape y vamos a dejar los cambios. Ahora vemos que la figura no tiene una buena edición y que la vamos a poder ajustar. Esto lo vamos a poder realizar haciendo clic derecho. Seleccionamos la... la pasamos el cursor sobre la construcción, dibujada vamos a dar clic derecho y la casa que acabamos de agregar se verá aún mejor si las esquinas están encuadradas, para ello tenemos aquí diversos botones y vamos a elegir el botón de encuadrar, vamos a elegir la opción y se ve como las esquinas o los bordes de las esquinas eh, se cuadran y le dan una mejor dimensión a la casa. Esta herramienta es muy útil cuando estamos dibujando algo un poco más complejo y de repente nuestro pulso o nuestro, nuestro expertismo tarda un poco en ser más fino. Podemos utilizar este tipo de herramientas en OpenStreetMap, en su herramienta ID Editor. Vamos a dar a aceptar. A continuación trazaremos eh, este tanque de almacenamiento redondo. Vamos a presionar nuevamente en área. No hay que preocuparnos. No necesitamos dibujar un círculo perfecto. Simplemente dibujaremos dentro del área del tanque eh, tocando su borde. Entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí a tocar un borde. Vamos a darle nodo. Vamos a agregar otro nodo dentro del, del círculo o el del borde. Aquí vamos a darle otro y otro. Hasta cuatro nodos es suficiente para nosotros poder eh, realizar la herramienta circular. Vamos a dar Enter y vamos a buscar el etiquetado recordando nuevamente que después de dibujar una entidad geográfica hay que etiquetarla en este caso es un tanque de almacenamiento vamos a buscarlo tanque de almacenamiento vamos a elegirlo y vamos a salir ahora vamos a elegir ya que esto no está muy ad hoc es, es un cuadrado y no da la forma de lo que es el tanque, vamos a elegirlo, y vamos a dar clic derecho. Vamos a, vamos a presionar el botón redondear, para hacer que el tanque sea un círculo. Vamos a dar clic, y podemos ver que hemos hecho un círculo eh, perfecto. Estas son de las herramientas que se utilizan en IT Editor para dibujar construcciones. Hay un tema que me gustaría tocar, eh, que a veces cuando nosotros dibujamos edificios o en construcciones muy, muy altas, eh, de repente se tiende a, a, a dibujar de alguna manera errónea entonces vamos a ver un ejemplo para que esto no nos suceda vamos a buscar un, un edificio quizá me tenga que salir un poquito del, del mapa para buscar pues, un, una torre o un edificio alto Vamos a trasladarnos a la Ciudad de México. Y buscaremos un buen edificio. Aquí vemos uno, un ejemplo que me parece muy, muy bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la configuración de este edificio. Nosotros siempre vamos a dibujar la parte eh, superior, como las fotografías satelitales, a la hora que pasan y toman la fotografía, no siempre eh, la toman del lado eh, vertical, Entonces eh, llega una inclinación, esta inclinación nosotros la debemos de, de corregir para que vaya desde su base Entonces lo que debemos de provocar es que siempre los edificios peguen sobre su base que es donde está la tierra Entonces vamos a elegir aquí el área y vamos a tocar el borde Primero vamos a dibujar la, la dimensión del, del edificio la manera más fácil es haciendo el techo, donde tenemos pues, prácticamente toda la dimensión del edificio. Vamos a dar clic. Clic. Clic. Y vamos a terminar. Le vamos a dar intro. Vamos a buscar la etiqueta. En este caso es un edificio. Vamos a dar clic en el edificio. Vamos a regresarnos, lo vamos a encuadrar y tenemos ahí ya nuestro encuadre. Quizá muchos diríamos que esta es la forma correcta de dibujar el edificio, pero no lo es. Nos hace falta un paso recordando ahí un poco de fotogrametría eh, o de restitución que este tipo de edificaciones siempre tienen que ir sobre la base de la tierra o sobre el elipsoide. Entonces vamos a elegir la figura, vamos a darle clic derecho y vamos a darle mover. Entonces lo correcto es arrastrar, arrastrarlo y aquí vemos que en una de las esquinas donde está la base del edificio, que es donde nace el edificio, arrastramos... La construcción. Y soltamos. Entonces, aunque aparentemente esto se ve que está desbasado, en realidad no lo está. Porque estamos tomando la base de, del edificio. Y a partir de ella es que eh, se puede visualizar a, hacia arriba. ¿no? Entonces, esta es una parte importante que siempre que estamos trabajando con edificios debemos realizar, pues eh, es la manera correcta de ejecutarlo. Una vez que nosotros ya estamos listos para seguir mapeando, podemos empezar ya a editar. Eh, ahora que estamos listos, ya podemos ahora sí... Eh, navegar en este tutorial cada vez que, que deseamos o en este manual y a partir de ahí ya ingresar a lo que ya es el mapa base de OpenStreetMap y um, recordar que no debemos de olvidar guardar los cambios los cambios se guardan en la parte superior derecha aquí tenemos un botón de guardar cambios en este botón de guardar cambios, siempre que nosotros estemos editando el mapa, aquí vamos a poder guardarlos y que se integren ya a la información que estamos construyendo. Ahora sí, vamos a empezar a mapear. Espero que haya sido de su agrado este taller, recordando que estamos en las redes sociales como Comaper, el equipo humanitario de OpenStreetMaps y, y también la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial de México. Muchas gracias. Happy Mapping.